¿Necesitas un libro? Te contamos cómo buscarlo, cómo llevártelo prestado, cómo renovarlo, cómo devolverlo y qué hacer si no está disponible. Para encontrar un libro hay que introducir sus datos en el buscador de la biblioteca, pinchar sobre el título y ver en qué biblioteca está. Coge el libro de la estantería. ¿Y si no hay ninguno disponible? No te preocupes, puedes hacer una reserva identificándote con tus claves de usuario c 3 m Recuerda seleccionar dónde lo quieres recoger. Cuando esté disponible, recibirás un aviso por correo electrónico. Si todos están prestados, te llegará cuando quede uno disponible. Y si el libro pertenece a la biblioteca de otro campus, te lo llevamos. Te lo prestamos en los mostradores con el carnet de la universidad o con cualquier otro documento oficial. Así de fácil. Apunta la fecha de devolución o consulta tu cuenta. Si lo necesitas más tiempo, puedes renovarlo online salvo que otro usuario lo haya reservado. Puedes devolverlo en cualquiera de nuestras bibliotecas. Eso sí, no sobrepases la fecha límite o tendrás noticias nuestras. Si no tenemos lo que buscas, puedes pedirlo al servicio de préstamo interbibliotecario o solicitar su compra. Si tienes dudas, Preguntan los mostradores.